Soy la hermana Norma Gixon. quiero dar un testimonio. Anoche, después que terminó la oración de Daniel, eh, llamé, escribí a mi pastor David Yang, porque me sentía mucho malestar. Eh, tenía lo que llaman goteo posnasal, que es una producción excesiva de la, de la mucosidad, y eso es muy desagradable. Produce dolor de garganta y uno tiene que estar tragando constantemente. Total que produce demasiado malestar. Una vez que le escribí a mi pastor de Avillán, me llamó y comenzó a orar, con pañuelos sobre el cual oraba nuestro pastor principal. Y bueno, recibí la oración con Amén, creyéndole al Señor. Al rato, sentí cómo el goteo posnazal se había cortado. Pude dormir. Pude descansar toda la nariz completamente destapada. Y todo el día de hoy lo he pasado bien, sin goteo posnasal y con todas las vías respiratorias normales. Quiero dar gracias a Dios Padre Todopoderoso en el espacio espiritual de mi pastor principal. Y gracias a mi pastor David Avillán. Bendiciones.